Capítulo 70 de Dragon Ball Super ya ha sido estrenado hace un par de días y asumiendo que ya la mayoría ha leído el episodio pues los invito ahora a ver un recopilatorio con algunas inquietudes y misterios adicionales que nos dejó este reciente capítulo por ejemplo realmente granola es ahora el ser más poderoso del universo lo que hizo granola realmente fue un y Vegeta terminará siendo un Kai Thing Gas es el más poderoso de la organización esta Cómo se encontrarán Goku y Granola y muchas cuestiones más que veremos en este vídeo El episodio 70 bajo el título de el más poderoso del universo nos dejó ver que Granola logró cumplir su deseo, pero bajo una condición importante: acortar su vida útil Por lo que ahora solamente le quedarían tres años de vida. Muchos entendieron por el título del episodio que este hacía referencia a Gran por haber cumplido su deseo, pero creo que en realidad el título hace referencia la carrera entre juguete y Granola para ver quién llega a convertirse en el más poderoso del universo el episodio nos hizo creer que Granola realmente se ha convertido en ácido su deseo pero realmente es así el episodio también nos dio entender que no solamente Granola busca ser el más poderoso sino también Goku y Vegeta ambos buscan estar por encima del otro el episodio dio a entender que la saga de Granola al menos por ahora es una cara para ver quién logra la posición más alta Pero un dato que él resultó también bastante útil Fue que el abuelo en mediano o monito Le mencionó a granola que aunque sea el más fuerte Ahora alguien lo superará mañana Y no podría haber un comentario más acertado Que el demonito pues mientras granola confía en su superioridad Y en teoría es ahora el más fuerte No sabe que Goku ahora mismo También está perfeccionando su ultra instinto Y Vegeta está aprendiendo la y confirmando de esta manera que no hay exactamente un ser más fuerte del universo ya que el camino del más poderoso del universo número 7 aún se debate entre juguete y granola otro detalle interesante del episodio fue Vegeta quien finalmente ha logrado realizar su primer jaca, y aunque tan solo con una pequeña y mencionó que el ultra instinto no es la única técnica de los dioses por lo que le enseñó a Vegeta que la energía real de sus técnicas liberada a través de un tipo específico de destrucción, por eso le enseñó el a Geta la cual es una poderosa habilidad con la cual puedes destruir los objetos pequeños hasta incluso planetas después de muchos intentos el principal de los Aijins logró deshacer una pequeña piedra esto ocasionó una gran sorpresa en Goku encima de Goku lo felicito por tal hazaña y es que incluso hay que aplaudir el rápido dominio. ¿Será que realmente Vegeta aprenderá el modo Dios de la Destrucción? Si bien está aprendiendo ya que pueden que el siguiente sea el de ser un acai o por lo menos dominar la doctrina hakai sin la voluntad de aspirar a ser una deidad de hecho este ha de ser el camino de vegeta para poder superar a kakaroto y su ultra instinto y hablando de la calle es que acaso granola también tiene un tipo de hakai diferente puede utilizarlo también el episodio deseo no solamente elevó su poder y sufrió una variedad notable en su cabellera sino que también obtuvo nuevas habilidades con las cuales derrotó muy fácilmente a uno de los secuaces de ex se trata de una técnica bastante interesante pues tiene una similitud como el acá y la técnica divina de la destrucción que al ver la habilidad de granola asumió que pudo tratarse de magia tal cual distancia de Satán diría lo mismo cuando en polvo o una especie de arena ligera cayendo mientras que en el anime simplemente se desvanecen y lo que vemos ahora con granola fue que el escombro lanzado por ese lo convirtiendo en una especie de polvo la mano de granola brilla dando a entender que total comprensión de energía en la palma de la mano como normalmente también funcionaría el ahí pero que sea una acá o no obviamente no lo sabemos pero saben que sería aún más interesante que granola pueda controlar ahora el estado de la materia sería una habilidad creo que única en dragon ball sería una apuesta que seguramente toyota Do y toriyama podrían ejecutar correctamente otro detalle que nos dejó ver el episodio odio fue también sobre la organización hit a se percataron de gas no les da como que un mal presentimiento este individuo no tiene emociones y recuerda también muchísimo a magino oh, bueno aquí tuvo el resultado interesante porque en ningún momento se quedó sorprendido por el poder de granola dando a entender que posiblemente este guerrero podría sorprendernos más adelante podría ser incluso creo mucho más poderoso que el ex pero bueno solo nos queda la intriga ya que no lo vimos luchar contra granola por último como es de esperarse la sed de venganza de granola supera a su personaje y decide que vale la pena quedarse con solamente tres años de vida para poder eliminar a freezer wish también por todo esto y espió a granola para saber qué está sucediendo con este personaje en el universo y solo atinando a decir que esto podría traer problemas el objetivo de granola es solamente saber dónde está Freecer por lo pronto también todo se va preparando para un gran combate entre Goku BGT y Granola que muy posiblemente veremos en el próximo capítulo número 71 de hecho lo más probable es que en un primer momento veamos el enfrentamiento de Goku y Granola te invito a ver acá el adelanto del capítulo 71 en el cual justamente hablamos del hipotético combate entre Goku y Granola así que sin más gracias por ver este vídeo y hasta